El desfile del 5 de mayo no fue el único regreso este año. Una de las actividades conmemorativas y esperadas en la capital poblana es la representación de la Batalla de Puebla, interpretada por al menos dos 2.000 elementos de la Secretaría Nacional de Defensa, que en forma cronológica cuentan la hazaña heroica. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria. Incapaz de hacer llegar sus fuegos al de Guadalupe, el mando francés ordenó a tres columnas. De... El mando francés concentró su esfuerzo en el Fuerte de Guadalupe, por lo que atacó dos veces. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. El arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza hicieron que este hecho sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos nos preparamos permanentemente. En este caso especial, el personal que vemos atrás, hombres y mujeres del Ejército y Fuerza Aérea, se prepararon aproximadamente un mes en diferentes actividades, acondicionamiento físico, arreglo de uniformes, el escenario, todo lo que conlleva para mostrarle al pueblo de México este, este, estas escenas tan maravillosas. Compuesta por el primer batallón, del 99 Regimiento de Infantería y los Cazadores de África. Esta columna también utilizó el cuadro de infantería para defenderse de la caballería mexicana. habéis salvado el honor y la independencia de la patria y hoy ella os bendice viva la independencia viva la libertad viva la patria De 2022, la conmemoración de la batalla del 5 de mayo trajo diferentes sorpresas. Después de dos largos años de pandemia, la puesta en escena estuvo disponible para el público general de manera gratuita los días 6, 7 y 8 de mayo. Venimos a visitar aquí el, por primera ocasión esta zona militar y la verdad teníamos curiosidad de ver cómo era el evento. Con todos los festejos del 5 de mayo pues estamos aprovechando aquí el puente para venir a conocer todo lo que tenemos en Puebla, que desgraciadamente no tenemos acceso normalmente. A mí como mexicana me representan mucho, me agrada mucho ser partícipe, disfrutamos mucho de la historia, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este país y considero que somos muchos los poblanos y los mexicanos que tenemos la oportunidad de estar en un país como este, gozando de la libertad y toda la belleza que tenemos. Pese a que no pudo evitar la invasión francesa, esta batalla se convirtió en un símbolo de soberanía e independencia nacional y se conmemora cada año con esta magnífica puesta en escena.